Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante, Asociación Civil. Y en esta ocasión les quiero mostrar algunas de las nuevas características que tiene el Scribes 1.5.2. Solo serán algunas porque pues, trae varias y entonces el video sería larguísimo, ¿no? Eh, una de las características más interesantes es un archivo punto app image y bueno, ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata y por qué es muy interesante. Bueno, abrimos el navegador que ustedes más quieran, eh, el que más les gusta y el que utilizan. Entonces eh, vamos a la página de SurgeForge, que es donde está almacenados todos los archivos de Scribus, yo se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video y como ven hay muchas muchas opciones eh, dependiendo de su sistema operativo nosotros el que vamos a utilizar para Linux es este que al final dice App Image. los de arriba también pues, son para Linux pero se tienen que construir a, pesar, a partir de ese make y si ustedes no son muy expertos en Snake o en es la flojera utilizar este, la terminal, pues utilizamos este, que la verdad es una superventaja porque es un solo archivo. O sea, todo, todo, todo el programa Scribus está contenido en un solo archivo. Todas las carpetas, bla, bla. Es como cuando haces un, un este, programa portable, de estos que se usan en USB, es más o menos ese ese tipo de cosas, entonces ya que lo descargan, yo ya lo tengo descargado porque si no tardaríamos también, nos vamos acá a descargas y está este ¿no? ¿cómo se lanza? <coughs> la primera vez tienen que lanzarlo desde la terminal, como se si lanzara cualquier punto de archivo, uh, uh, uh, como si lanzaran cualquier archivo tipo CH, eh, ya lo hemos visto en un video anterior cómo se hace, pero si no, ahorita, ahorita lo rehacemos una sugerencia, vamos a renombrarlo porque si no la verdad es que es larguísimo y da flojera escribir tanto, vamos a dejarle scribes ok, ahora nos vamos a la terminal, nos vamos al directorio de descargas, oh. después vamos a dar los permisos adecuados y después ejecutamos eso muy bien bueno ya que se abrió ahora este bueno pues ustedes escogen lo que quieran hacer, el tamaño que quieran hacer y en la unidad predeterminada que ustedes quieren, ¿no? Dan a aceptar, ven aquí y bueno, muchas de estas opciones siguen siendo las mismas, algunas variaron. Un día vamos a hablar un poco de los scripts porque alivian mucho el trabajo, ¿no? Entonces hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que me dio mucho gusto, que ya estuviera, porque antes hacer sombras y hacer algunas otras cosas era un poco complejo en Scribus, prácticamente había que hacerlo manual. Aunque ahora este se facilita mucho a través de esta ventana de propiedades, eh, y lo mejor, como por ejemplo en capitulares, es crear un este, estilo, pero por este momento como... Pues si no se nos hace muy largo el video no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de la forma más o menos manual entonces por ejemplo dibujamos aquí nuestro cuadro y nos vamos a colores eh, por ejemplo al relleno aquí no hay pero tenemos que dar de alta las paletas, colores y rellenos y entonces colores directos vamos a ocupar algunas de las tantas que trae ahora por favor ¿cuál les gusta? ¿cuál será bueno? Este de genoma que estaba por aquí está bueno listo, la aceptamos vamos a llenarlo de blue dark no queremos trazo vamos a drop shadow seleccionamos drop shadow y como ven ya está la sombra ahí ustedes pueden darle este, acá ir variando los valo valores que ustedes quieran para su sombra eh, el grado de desenfoque también ¿no? esta opción la verdad es que hacerlo antes era como todo un rollo ¿no? si sí se podía pero había que hacer toda una cuestión ahí medio de flojera pero ahora si se dan cuenta miren, es muy rápido ¿no? esa es una de las características que que a mí más me agradó, incluso se puede hacer con cualquier tipografía también y esto va a enriquecer en gran forma o de gran manera su diseño ¿no? vamos a hacerla grande para que se vea este. y lo mismo ¿no? le damos drop shadow y ahí la tienen, miren ya sombreada eh que da obviamente el efecto este como si estuviera en tercera dimensión, como si tuviera más bien volumen también. Esa es una de las características que me gustó mucho de la nueva versión de Scribus. Eh, también en texto tiene otras opciones, eh, que obviamente no va a dar tiempo de ver todas, pero por aquí estaba este, la de... la de capitular cuando la encuentre porque ya me hice bolas este para poder para la opción de capitular quedamos entonces un cuadro de texto un texto, el que sea y nos vamos a efectos de párrafo y aquí podemos darle a capitular y miren ahí está incluso podemos dar este tamaño y como les dije, este, creando unos estilos, aparte eh, se puede aún todavía tener muchas más opciones de personalización. Esta es como una manera rápida, una manera en que lo vean, en que vean esta mejora que la verdad ahora sí vale mucho la pena. Eh, también tienen otras opciones de configuración. ...muy rápidas... ...que es lo de las viudas y huérfanas... ...y eso aliviana mucho a la hora de estar este... ...creando... Eh, ...cuadros de texto o párrafos más bien... ...grandes... Eh, ...si ustedes no saben lo que es lo de las viudas y huérfanas... ...pues si, quieres un, si quieren un día hacemos... ...un video explicando esto... ...porque... ...es muy necesario para... ...muchas publicaciones o para todas las publicaciones... ...que deseen tener una presentación mucho más este profesional bueno, también algo que que resulta más fácil además de de los degradados este es, cam es cambiar la forma de las figuras que creamos ¿no? Ahorita les voy a mostrar, antes era un poco más difícil eh, tratar de mover cada uno de, los, este, cada uno de los nodos, pero ahora como que le echaron muchas ganas a esa parte y miren, es muy sencillo. Antes yo recuerdo que había que andar así como medio cazándole para que apareciera la manita y ahora la verdad es que se ha simplificado mucho mejoró bastante, mucho más rápido para ejecutar y bueno esto para también servirá para mucho para poder mejorar en, en exceso las presentaciones y nuestros trabajos, ¿no? Incluso esto para la hora de acomodar texto a formas queda muy muy bien, este La verdad es que sí tiene muchas mejoras, sí vale mucho la pena que lo bajen y ahorita aquí lo vamos a dejar porque si no pues como ya les dije y lo vuelvo a repetir se si haría un video muy largo, pero prometo que este próximamente en una semana más o menos vamos a hacer un video digamos eh, eh, mostrando más a fondo características en dibujos, y después hacemos otro para características nuevas en texto y otros para, no sé, porque ahora hay más, una mejor manera de crear tablas y listas y formularios en PDF. Eh, la verdad es que ha mejorado mucho, está muy, muy bien este nuevo Scribus 1.52 y la verdad es que con esta este, forma ahora del de la app image bueno, pues que les puedo decir no es una super ventaja porque no satura tu máquina en lo más mínimo este es un archivo de unos 130 megas más o menos y bueno, de todos modos una vez que ya ustedes dieron los permisos lo pueden lanzar directamente desde aquí, dándole botón derecho con ejecutar ya sin tener que estar ahí eh, escribiendo todo en terminal bueno, este, te los recomiendo mucho, descárguenlo y por el momento es todo. Muchas gracias.